con Softseguros ha sido totalmente satisfactorio, creo ya hoy nuestra experiencia pues es probada ya por muchos años, el 2015 más o menos cuando comenzamos a trabajar con Softseguros y, y justo se debe a que nosotros salimos al mercado buscando pues alguna herramienta que fuera fácil de utilizarse que nos permitiera tener pues un cierto control sobre las diferentes oficinas con las que nosotros laboramos que se encuentran en diferentes ciudades del país y que nos permitieran tener un acceso a la información de manera pues muy práctico que pudiéramos acceder a la información, estuviéramos en la oficina en que estuviéramos y que no solo fuera el tener un lugar donde alojar la información, sino que tuviéramos nosotros un acceso que fuera compartible con nuestros asegurados, que ellos mismos pudieran acceder a su información y que además pudiera haber ciertos controles que apuntaran hacia la automatización y al manejo no manual de, de todo lo que es el tema de cartera, ¿no? Entonces, encontramos Subseguros. Subseguros nos ayudó mucho en cuanto a la apertura de las ideas, en cuanto a lo que ya tenían desarrollado, que entonces esa parte para nosotros fue de las principales que nos hicieron decidirnos como eh, tomar a Subseguros como parte de, de nuestra estrategia, digital para el servicio de nuestros, de nuestros asegurados. Y de la mano, no solo con Subseguros, sino con la Academia de Subseguros, pues hemos emprendido muchos eh, proyectos en los cuales la automatización ha ido yéndose no solo al tema de la información de nuestros clientes, sino a la automatización de nuestras campañas, a integrar nuestras campañas con nuestro CRM de ventas que nos lleva de la mano para saber en qué etapa va ese cliente o posible cliente, ese prospecto, cómo va avanzando y en qué momento se convierte nuestro cliente y entra ya en nuestro proceso.